Saludos, estimada comunidad jurídica. En este tutorial vamos a ver paso a paso cómo realizar la apostilla de un documento desde el servicio en línea dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores a tales fines. Lo primero a tomar en cuenta es el documento fuente debe ser original, no copia, y para poder ser certificado debe estar digitalizado o escaneado en versión JPG, que dicha imagen haya sido bien lograda, en excelente calidad y que su peso no exceda los 5 MB. Términos técnicos de la informática, pero que sabemos que son posibles con nuestros dispositivos móviles u otro dispositivo, tal como escáner y computadora. Primero, debemos acceder a la página web en Internet del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana www.mirex.gov.de .do. También podemos acceder desde un navegador en Internet escribimos Ministerio de Relaciones Exteriores, Mirex la búsqueda del explorador arroja Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana Así como lo señala la flecha Una vez dentro de la página Navegamos dentro de los paneles de opciones Elegimos la opción Servicios Apostille Legalizaciones Es en la parte final de esta página Donde podremos acceder al botón Solicitar apostilla en línea. Aquí se muestra con la flecha. Cuando solicitamos el servicio apostilla, debemos elegir apostilla legalización. Aquí se muestra con una flecha el botón solicitar. Hemos ingresado al módulo de solicitud de certificación de apostilla. En el mismo Debemos leer atentamente las indicaciones técnicas de disposición de la información, así como contar con un mecanismo de pago electrónico. Podemos ver en la parte inferior el botón que dice Nueva solicitud. Hacemos clic en el mismo. Se reflejará una pantalla con términos de seguridad. Los aceptamos y hacemos clic en Siguiente. De esta forma, en la parte superior se reflejarán los campos que debemos completar con nuestra información para que nos puedan brindar el servicio totalmente en línea. Luego de completar los campos obligatorios con las informaciones del lugar, debemos hacer clic en Aceptar y luego en Siguiente. Luego de haber completado las acciones precedentes, recibirá en el correo electrónico que usted ha indicado un número de servicio y código de seguridad, con los cuales podrá dar seguimiento a su solicitud. Puede dirigirse al correo electrónico que suministró y en el mismo visualizará el mensaje del sistema de apostilla legalización. Puede acceder a dicho mensaje de correo electrónico y hacer clic en el enlace que le seguirá guiando para que logre completar la apostilla en línea de su documento. En esta nueva pestaña, usted debe elegir el país en el que se usará el documento que usted quiere apostillar o certificar. Luego de haber establecido el país hacia el que se enviará el documento, debe cargarlo a la plataforma del MIREX. Recuerde colocar el documento en orden y estableciendo las páginas que contiene el mismo. Recuerde que si el documento tiene información en la página posterior, la misma debe ser capturada, digitalizada y contabilizada con una página a certificar. Cuando haya completado la carga del documento en digital, se verá de esta manera. Hacemos clic en siguiente. Luego, hacemos clic en someter, aquí señalado con la flecha. Se refleja en la parte posterior de su pantalla, solicitud enviada satisfactoriamente. Podemos hacer clic en en aceptar, llegará a su correo electrónico el mensaje de que la solicitud ha sido aprobada y debe proceder a pagar el servicio. Puede acceder a través del mismo enlace que le comparten en su correo electrónico. Una vez en el módulo de pago, puede proceder a pagar con tarjeta de crédito o con un cupón que se paga en el banco de reservas y que es canjeado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Procedemos a hacer clic en el recuadro que dice Agregar al carrito para pagar con tarjeta mostrado en esta imagen. Se carga el monto por el servicio solicitado y procede a colocar la información de su tarjeta para que se procese el pago. En esta pantalla, coloque toda la información requerida de su mecanismo de pago y luego haga clic en Pagar servicio. Se procesará su gestión de apostille y se recomienda tomar en cuenta la numeración de haber pagado el servicio. Finalizados, todos estos pasos le enviarán al correo electrónico el documento en foto con una página en la parte delantera que indica que la firma del funcionario está registrada en los servicios públicos y que a través del servicio de apostilla es válida para ser utilizado dicho documento público en el país al que será enviado. De esta forma se visualiza el mensaje en su correo electrónico desde el cual puede descargar el documento ya certificado. Cuando haya descargado su documento, se verá en la primera página la certificación de apostilla seguida del documento en foto, bien lograda, con el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana colocado como marca de agua. Una vez descargado el documento, Recuerde imprimirlo o enviarlo hacia el lugar donde se deba trabajar con el mismo. Recuerde que en Mentes Legales contamos con un equipo técnico y altamente profesional que le ayudará a diligenciar sus proyectos legales de manera eficiente y contrato personalizado.